Le puleo el car, todo por esa cara Angelical de noche le brillan los face stats Hace que me suban los stats Yo quiero estar con ella una vez más 1 2 3 o na, na Que me haga sangrar Siempre me hace volar Diamond, diamond, diamond, dust Diamond, diamond, diamond, dust, dust Diamond, diamond, diamond, diamond, dust. diamond, diamond, diamond dust Diamond, diamond Nena déjame amarte, ey Nena déjame quererte, uh Nena déjame encerrarte, ey Yo lo no vuelvo de diamante Uh, yo la polvo de diamantes, u, uh, PCP bien vibrante, ey, de robo parlantes, quiero estar como antes. Nena, déjame amarte, ey, nena, déjame quererte, u, uh, deja de encerrarte, ey, yo la vuelvo de diamantes, u. Uh, yo la polvo de diamantes, u, uh, PCP bien vibrante, ey, de robo parlantes, quiero estar como antes. Ella no quiere quererme. Soltarme, romperme y armarme, ver como mi cuerpo arde. Uh. Nena, déjame amarte, ey. Nena, déjame quererte, u. Uh. Nena, déjame de encerrarte, ey. Yo lo vuelvo de diamantes, uh. Yo lo vuelvo de diamantes, uh. PCP bien vibrante, ey. Va a por parlantes. Quiero estar como antes. Nena, déjame amarte, ey. Nena, déjame quererte, uh. Nena, deja de encerrarte, ey. Yo lo vuelvo de diamantes, uh. Yo lo vuelvo de diamantes, uh. PCP bien vibrante, ey. Va a por parlantes. Quiero estar como antes.